De este curso académico, para nosotros, dentro de las actividades que realizamos, realmente pues el bicicleteo es una de las que más, de la que más cariño tenemos, porque nos sirve para dar difusión al CRAI a través de una actividad pues, que normalmente no es conocida como la de la científica. Hoy, en este primer estreno del curso académico, vamos a tener una sesión sobre la creatividad en el entorno de la biología. En concreto, lo pues, va a impartir la profesora Isabel López Calderón, que es un Catedrática de Genética de de, Ancha de Sevilla, recientemente, muy recientemente jubilada, pero eso es algo positivo, porque lo que quiere decir es que va a dedicarse ahora a lo que realmente le gusta, ¿no? que es lo que, bueno, lo que todos aspiramos alguna vez en nuestra vida. Bueno, eh, quiero agradeceros a todos vuestra presencia, al señor decano, compañeros, alumnos, y bueno, pues, la sesión de hoy es una sesión un poco anodina, porque no vamos a presentar un libro o un resultado de la investigación científica, aunque también sea agotativo. creativo. Se trata de ver, digamos, la imaginación, cómo se proyecta en otras esferas distintas a lo que es la investigación y la docencia normal. En concreto, es algo tan sencillo como son los papeles o los filtros ¿no? que se utilizan en los laboratorios. Eso por un lado, ¿no? y la, también la sesión es un pequeño homenaje ¿no? a un antiguo rector de, de la Facultad de Biología de Canon de la Facultad de Biología. En concreto, pues, igual que se utiliza el método científico para, para la investigación, se puede utilizar también para diseccionar algo de lo que los que vivimos en la universidad somos un poco conscientes, ¿no? somos, pertenecemos a una especie de fauna ¿no? diferente ¿no? a la que se puede encontrar un ecosistema diferente con unas reglas difíciles de interpretar fuera de nuestro entorno. ¿no? Y este libro lo que hace es no A mí me da miedo cuando lo he leído en, qué, en cuál de ellos me podía haber reflejado, que además lo, lo, lo curioso es que puede ser más de uno, incluso en distintas etapas de la fase del sistema educativo. Bueno, pues no quiero robarle más tiempo a Isabel, agradeciéndole su participación y sobre todo esperando que a partir de ahora, que va a tener más tiempo va a hacer cosas que gusta, fue, sea más asidua en el etiquetero del juego. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, está Bueno, muchas gracias. Yo tomo esa, esa palabra de, de venir más veces porque ya lo tengo que confesar. Yo soy una divulgadora compulsiva Entonces a mí me dan un golpecito aquí y yo suelto una charla, la última que se ocurre. Bueno, eh, lo que vamos a hacer va a ser presentar un, un, un, una exposición que está ahí en el, en el hall del CRAI que se lo hemos titulado Creatividad con filtro, el arte, el arte en el laboratorio y que um, ha sido organizado por la unidad de, la, la, por supuesto, el CRAI Antonio de Ulloa, la unidad de cultura científica de la universidad y un grupo eh, más amplio que se llama Camino y Ciencia y bueno, yo misma que soy la que me he prestado a... eh, la, yo he denominado esta he denominado esta actividad como creatividad en el entorno de la biología porque pretendo hablar no solamente de los papeles de filtro sino de otras actividades creativas que se pueden dar en el entorno y yo concretamente lo he centrado en biología que es mi, que es mi ámbito eh, para en iniciar un poco o explicar por qué, el porqué de esta exposición, eh, Rocío, que tú tienes Alcántara, presente en esa segunda fila un poquito eh, escatimada, eh, me ha pedido que lea una carta que ella, en la que ella motiva eh, esta exposición. Y dice Rocío, bienvenidos a esta exposición que es nuestra y vuestra. Y muchas gracias por acompañarnos en este evento que para mí supone ver un sueño hecho realidad. Mi nombre, su nombre, es Rocío Gutiérrez Alcántara y llevo más de 20 años trabajando en los laboratorios de la Facultad de Biología. Primero como técnico a cargo de un proyecto de investigación y luego como personal de Administración y Servicios, familiarmente PAS, aquí no tengo prácticamente que decirlo, en el Departamento de Microbiología. Como tal, una de mis principales funciones ha consistido en preparar, junto a mi compañera Nuria Marina Bestia, los puestos de trabajo de los alumnos con todo el material necesario para realizar las diferentes prácticas que se imparten en nuestros laboratorios y que pueden ustedes también ver en la exposición. Hay un stand en el que se ve un poco cuál es el material del que disponen los alumnos. Dicho material se dispone sobre un pliego de papel de filtro, el gran protagonista de la exposición que vais a ver. En el transcurso de cualquier práctica docente surgen tiempos de espera dentro de un mismo experimento o entre uno y el siguiente. Estos tiempos, junto con el material que ponemos a disposición del alumnado como son cerillos, rotuladores o colorantes forman, y nunca mejor dicho, el caldo de cultivo necesario para dar rienda suelta a una creatividad que lejos de parecer insignificante siempre me ha fascinado. Según el diccionario de la RAE Crear se define como la capacidad de producir algo de la nada. Y la Wikipedia define creatividad como una habilidad típica de la cognición humana. Así, el pensamiento original es ni más ni menos que un proceso mental que nace de la imaginación. Unamos pues actitud creativa, imaginación, tiempo y material y solo hay que esperar al final de una clase para encontrar la gracia o la magia de la expresión artística de nuestro alumnado. La exposición que os presentamos es el resultado de 14 años en los que he ido recogiendo, recolectando, dibujos, garabatos, poemas, canciones y, ¿por qué no decirlo?, también chorradas, que me he ido encontrando en ese lienzo que es el papel de filtro. Pretendemos con ello dar importancia a esta maravillosa cualidad que tienen algunos seres humanos de crear y animar, también queremos, a sus autores y a los que visiten la exposición a seguir desarrollando esa creatividad que tan importante me parece también para evolucionar en el ámbito científico. Desde aquí os pido, querido alumnado anónimo, que sigáis imaginando y creando y que nos sigáis haciendo a todos y sobre todo a vosotros mismos ese gran favor. Muchas gracias. Muchas gracias a Rocío, y me consta que también hay otras personas que están haciendo lo mismo, pero que ahora espero que se animen a, a exponer la, lo que recogen, las colectas que recogen después de las prácticas. Eh, esto sería un poco lo que acabo de relatar. Ahí ven ustedes unas patas de laboratorio están colgadas, esperando a los alumnos que se las pongan. Ahí ven más un, una, un, un poco cómo se dispone el material, el material de laboratorio. Y aquí es cómo se siente alguien que está escuchando una clase que no le está interesando mucho y que de pronto se pone a crear. Y a crear puede ser hacer un experimento o simplemente a utilizar ese lienzo, como dice Rocío, que es el, el, el, el papel de filtro. El papel de filtro también tiene una poesía innata, que es que su, su venta se hace por resmas, que es una unidad antigua. Una resma es un conjunto de 20 manos de papel. Una mano de papel son cinco cuadernillos y un cuadernillo son cinco pliegos. De manera que lo que tenemos aquí son pliegos que forman parte de un cuadernillo, que forman parte de una mano, que forman parte de una resma de papel de filtro. Para que ustedes se hagan una idea, una resma de papel de filtro es 10 veces de 500 unidades, por tanto, si multiplican ustedes esos números les salen 500. Una resma de papel de filtro es 10 veces más caro que un paquete de folios y es además celulosa 100% de manera que ya el sustrato que tienen los alumnos para crear es muy hermoso, es bonito ¿Eh? papel 100% eh, esto es para indicaros que eh, ¿qué persona se desayuna cada día y se prepara ese desayuno tan artístico? ¿Eh? pues el Rocío de manera que cada, cada mañana Rocío crea su propio desayuno saborea y vean ustedes que lo único que es constante en todas las fotos es que tiene una media tostada con, con mantequilla y la otra media es con aceite y tomate eso es lo único que hay constante pero ella varía todos los días claro, conociendo esta faceta de rocío no me extraña lo que van a ustedes a ver ahí vale. entonces lo hemos denominado Creatividad con filtro, pero en realidad debería llamarse creatividad sin filtro. Si pensamos que los filtros son una cortapisa que digamos que va a limitar la imaginación de los alumnos. Esto se trata de una creatividad sin filtro, sin control, porque en este caso el profesor es un actor secundario. ¿Aquí quiénes son los importantes? Pues los importantes son los alumnos, que son los que crean, y los técnicos de laboratorio, que son los que les ponen a esas personas, les ponen el material para que lo hagan. Y aquí, y, no es digamos, eh, no, es casual, no es casualidad, ¿sí? pero que aquí haya muchas personas que pertenecen a ese colectivo, que es el Colectivo del Paz. El personal de administración y servicios que, que también merecen un homenaje. Porque son aquellos que parece que no están, pero están. Y si no estuvieran, las cosas no irían como tienen que ir. No tengo yo que mencionarles a ustedes todos los tipos de paz que hay: hay bibliotecarias, hay técnicos, hay personas que están en las oficinas, secretarios, limpiadoras. Toda esa cantidad de gente. Que nos rodean a la actividad docente e investigadora y que son absolutamente imprescindibles y quiero entonces darle un, un homenaje es una pena que no vean ustedes estas fotos, porque con esta foto yo quisiera también homenajear a Pepe, al pedel Pepe Rodríguez Pradillo que ha fallecido hace no mucho precisamente en nuestra facultad entrando a trabajar Pepe sufrió una un golpe de un infarto fulminante y murió en el hall de la, de la facultad. Pepe es esta persona que está aquí. Y aquí, si se pudieran ustedes acercar, verían a gente muy conocida, que les resulta a ustedes muy conocida, que son todos miembros del, del FAS. Aquí está Chon, no está Chon, no ha venido Chon, ¿no? Menos mal, porque tiene una. una los nuevos lo, no lo de aquí, tiene un vaso de cerveza en una mano y una jarra de cerveza en la otra, eso no es su actitud normal. ¿eh? Está esta Isma, supongo yo que esto sería su despedida, está Pepa, está um, José, que está por aquí también, pero sobre todo yo quería recalcar la uh, persona de Pepe, porque es una persona que fue muy servicial, siempre, siempre dispuesto a, a ayudarnos a nuestras actividades. Y aquí ven ustedes otras, otra, también que sería una despedida de, otro personal, de otra persona del PAS, creo que en este caso era Brahelli, en el que tengo el orgullo de que todos son personal de administración y servicio, menos yo. Estoy aquí, buenísima, jovencísima, así que les animo a ustedes a que luego vean estas fotos tan Bueno, creatividad en torno a la biología. Eh, en primer lugar, eh, yo quería Señalar que en la creación científica hace falta mucha imaginación. De manera que a los científicos, hasta cierto punto, tienen que pensar, tienen que crear para hacer sus experimentos y para formular sus hipótesis, probarlas, etc. Etcétera, etcétera. Y aquí yo les siempre señalo: no sé si es una cosa que se me ha ocurrido a mí, pero quizás a ustedes les guste la idea que hay dos tipos de científicos los científicos que son artesanos es decir, que saben una técnica que la hacen, que la repiten, que la hacen que sacan conclusiones, que publican, que la hacen que repiten, etcétera, etcétera, etcétera. y los que son artistas los científicos artistas son los que realmente crean, porque en un momento dado se les ocurre una idea que puede ser absolutamente eh, digamos, no convencional no aceptable por la comunidad pero que ellos desarrollan y son los que realmente hacen moverse cada uno en su manera pero quizás los más creativos son los que hacen moverse a la ciencia por lo menos en el camino de la novedad creación científica científicos artesanos, científicos artistas creación también en la docencia y en la, y en la investigación aquí hay algunas personas que han sido alumnas mías alumnos míos que, que saben que yo siempre he introducido tontería, Vamos, por eso tengo, la acabo de tirar, porque estoy recogiendo mis cosas, como se ha dicho, acabo de tirar un premio que me concedieron los alumnos a la más payasa, a la más payasa. ¿eh? porque Yo me movía mucho en ese entorno, me parecía que, de esa forma, la ciencia entraba un poquito mejor, dándole un poquito de vuelta de esta manera. Y aquí tengo les tengo a ustedes, les he puesto, lástima que eso, que sea también tan pequeño, esto es un perdón, esto voy a describirlo primero, esto es la figura número uno de mi tesis. Es un ciclo de levaduras, levadura, que es con lo que yo trabajaba, pero original, en el que las levaduras de un sexo y las de otro se diferenciaban, porque uno llevaba una, una, uno llevaba una coleta aquí y el otro llevaba una pajarita, se, se fundían los dos sexos y hacían un diploide que tiene las dos pajaritas, la de arriba y de abajo, esto yo considero que es creatividad, y creatividad es también el que mi director de tesis, don Enrique Cerdá, dijera esto es la figura número uno de tu tesis, porque otros hubiera acogonado un poquito, quizás o sea, es una cosa muy seria, y no lo hubiera puesto. Pero también los alumnos tienen una creatividad alta, y no voy a poner todos los ejemplos que ustedes pueden ver, pero aquí hay una, una demostración en la puerta de la facultad de unas actividades que los alumnos se han pensado de una manera muy creativa. También es creativo cuando van a exponer experimentos, etcétera, etcétera, a la feria de la ciencia, o van al más etcétera, etcétera. O sea, los alumnos también son creativos en el ámbito de la docencia y, la investigación, y en este caso, la licencia. ¿Qué más eh, creatividad en el entorno de la biología? Pues, por supuesto, en la creación artística. La biología se presta mucho a cuestiones que son, si ustedes piensan, se presta mucho a cuestiones que puedan ser creativas y que puedan ser hermosas, que es la creación de una obra de arte, ¿de acuerdo? Como son la pintura, la ilustración, la fotografía. Y el primero, que es la primera, que es muy creativa, es la propia naturaleza. La naturaleza nos ofrece cosas tan hermosas y tan artísticas como es esto que es la flor de la pasión, la pasionaria flor de la pasión, que tiene, eh, se llama así porque tiene los, eh, los pétalos, son, eh, son estos que hay aquí moraditos, figuran como si fuera la corona de Cristo, eh, y luego tiene tres, que me, los botánicos por aquí, tres estambres o tres pistilos, bueno, tiene tres de una cosa y tres de otra y cinco de otra los tres serían los tres clavos, los cinco serían las cinco llagas de Jesús. De manera que es muy poético una cosa tan hermosa y que además le dan los botánicos una explicación tan bonita también. Bueno, la naturaleza. Por supuesto que la naturaleza unida con la, eh, con la informática nos dan cosas como esto. Esto es una oveja con el flor. Esto es Photoshop. Entonces la naturaleza a veces, junto con la informática, nos proporciona también cosas que nos alegran la vida y nos hacen reír un poco aquí tienen ustedes una ilustración ilustrando este párrafo que dice aquí pintura, ilustración y fotografía y esta ilustración es una ilustración de un lince que es hermosísimo que eh, lo ha dibujado Diego Ortega que es un ilustrador profesional que va a venir a darnos la charla de clausura de la exposición. O sea, dentro de 15 días o menos, tendremos, aproximadamente 15 días, tendremos aquí a la persona que ha dibujado, ha hecho estos dibujos, contándonos cómo es la ilustración científica. También en arquitectura, esto es la escalera de, que es imitando a la el doble hélice del ADN. La doble hélice del ADN es también una molécula muy bonita y muchos, eh, algunos arquitectos han tomado esa imagen para hacer en ellos sus propias creaciones. De teatro y cine, ¿de cine qué puedo poner? Pues muchas películas que están basadas en cuestiones científicas, pero no voy a poner eso. Voy a poner las actividades de la Genetic Opera House, que es que desde hace muchísimos años, desde los años 80, el Departamento de Genética se reúne en Navidades y al principio hacía un Belén viviente en el que todos participáramos, participáramos, incluso personas que luego fueron rectores de la Universidad de Sevilla, yo los puedo chantajear perfectamente enseñando las fotos de cuando hacían del niño Jesús y todos los años se ha ido eso eh, renovando. Eh, en, este, en este que está aquí en esta, esta esta foto que hay aquí por cierto era el teatro más efímero del mundo se representaba una vez y ya está, nada más eh, esto era una fotonovela en la que se desarrollaba, que se desarrollaba en el, un laboratorio con toda la trama de las fotonovelas que tienen de que uno quiere a otro, que no se casa con otro y mata, y etcétera, etcétera y ahora tienen hijos sin no saber quién es padre y cosas de esas que se llamaba Cristal Violeta ¿cómo no? Cristal Violeta que por cierto la doctoranda para hacer un poco más complejo el asunto era ciega hacia los experimentos a ciega entonces, como ejemplo de teatro y cine y como ejemplo de la influencia que puede tener la moda no lo ven ustedes aquí pero esta es Victoria Beca, en una boda de estas así de, de Ramos, en el que lleva en la cabeza una doble hélice de manera que es más hermoso que historia beca, llevando una doble licencia, esto no se puede pedir en cuanto a que lo que producimos o lo, por lo que nos eh, entretenemos en las manos es una cuestión que es, eh, que es, es bonita, es hermosa. Bueno, aquí tienen ustedes todos los ejemplos que te puedan tener. Y aquí, en el, último, en el último epígrafo, lo que dice es la escritura. Porque la escritura también se puede basar en el entorno de la biología, se puede basar en cosas que tengan que ver con la biología, más o menos, pero que sea muy creativa. Y aquí quiero hacerle un homenaje a don Francisco Gil Martínez, que no fue el último, eh, no fue el último decano, porque está el decano actual, está el último decano antes del actual, y Paco fue el decano antes de último decano. Algo estuvo desde el año 86 hasta que se retiró siendo decano de la Facultad de Biología. Y aquí tienen ustedes esta, esta, esta foto en la que todos estamos con la toma, toma de posesión, como lo dice decana, y aquí igualísima también, ¿no? igualísima, este es Don Francisco Gil, este es Quique Figueroa. Quique Figueroa Y este es Javier Moreno el Barato El equipo de Canal Bueno, pues si, si esto les hace gracia Acérquense luego a la otra foto que he puesto yo de, de la... En este caso, cualquier tiempo pasado ¿Dónde me pongo? ¿Eh? Pues... Vale, entonces Paco, eh, Paco, aparte de ser una persona muy conciliadora, era una persona absolutamente creativa. Eh, él vivió o bajo su reino, se dice ¿sí? bajo su tégira, bajo mandato. Es que mandato, eh, como no era él muy impositivo, aunque lo no parecía, era una persona eh, grande de cuerpo pero bajo su mandato fue cuando se construyó este campus este, este en este caso no era su, su... digamos que no es su culpa pero este era, Marisa, el bicicletero de entonces ¿eh? este era el bicicletero de entonces, este era el campus de los años 80 a partir de entonces no tengo que decirles lo que se ha transformado este campus bueno, pues siendo él decano fue cuando se hicieron en, el, en la Facultad de Biología se, re, se hicieron los nuevos laboratorios, se convirtió el bar en, en salón de grado, se remodeló la biblioteca que ahora ha desaparecido para irse aquí y se nos concedió el edificio rojo. Todo eso bajo el mandato de Paco, de manera que Paco fue muy importante no solamente para esta universidad sino también para, el, para la Facultad de Biología. Pero Paco también tenía otras cualidades que eran singulares sus clases, yo no he ido nunca a sus clases pero los que lo han escuchado primero tenía una, una memoria prodigiosa era capaz de escribir esto es una pizarra, sería ve aquí un profesor no es él, pero él es capaz de, de, de escribir todo de, de memoria, él daba las clases absolutamente de memoria y solo con las tizas y además tenía creo que tenía un gesto al final de cuando terminaba la clase hacia, ¡pah! tiraba la tiza y la tiza caía en el, en el sitio donde tenía que recogerse o sea que era, era también, en cuanto a sus clases, era, muy, era muy, muy imaginativo. Pero también le encantaba la música. Era músico, él tocaba, tocaba una especie de pianito, pero él cantaba y cantaba mucho y en todas las ocasiones que podía can, eh, cantar, cantaba y cantábamos. Porque yo recuerdo que cuando teníamos las la juntas de facultad, solían ser la tarde, cuando teníamos una junta de facultad solíamos comer, por lo menos algunos profesores y, y miembros del equipo, en el bar de Pepe, en el bar de, de aquí que tenía biología. Y cuando nos íbamos a ir pues cantábamos así bajito, que no se enteraran los alumnos, que es la canción de Luis Aguilera, es una lata de Cantábamos todos. Paco era muy muy cantarín, pero también escribía no solo libros eh, serios de ese elemento de fisiología vegetal que es un compendio que lo han estudiado muchos de, de los alumnos sino que también escribía libros que eran de eh, digamos de, de más, de literatura eh, solamente he puesto estos dos porque no me consta que los otros dos libros que escribió que eran eróticos se los publicaran yo sé que él los mandó a, a, a una editorial que publica libros de dos tipos, pero no lo consideraron. Yo sí lo leí los dos. ¿Vale? Pero sí, este que es el bestiario, de la, el bestiario de la Universidad Española. Es un libro que os puedo recomendar, pero si os lo recomiendo, tendréis que esperar a que el señor director del CRAI o yo lo suelten porque están aquí en préstamo, está agotado. Y es un libro que se llama Bestiario de la Universidad Española Fauna de raras especies universitarias con claves dicotómicas para su mejor clasificación. Y consiste en una descripción de un montón de individuos y en la descripción lo que, lo que pone es lo primero que es una clave dicotómica. O sea, una clave en la que dice por ejemplo, dice: individuos sujetos a horarios reglamentados, pero poco, y ahora se dividen a su vez en, de ámbito público, clase pasiformes, el paso; de ámbito privado, clase currantes, los que tienen los profesionales, In, eh, individuos no sujetos a horario, transitorios, despreocupados y alegres, clases diferentes. Eh, permanentes y perpetuamente cabreadas clases docentes y así se hacen las clasificaciones de los pasiformes, de los currantes de los discentes y de los docentes y se hace una descripción de muchos de ellos del cual, de, lo, eh, de los cuales cada uno de ellos, por ejemplo aquí he puesto el denominado currito de mesa. sinonimia administrativo inocuo nombre científico a amanuensis, de la familia de los ménsidos, los que están en una mesa, del orden oficinoideos, que están en una oficina, porque otros están en los pasillos, de la clase de pasiformes y del tipo universitario. Y ahora hace, de cada uno de ellos hace una descripción de su morfología externa, de su librea, de cómo suelen ir vestidos, de su hábitat, donde se suelen encontrar, su etología, su comportamiento, su sexualidad y su apareamiento, su voz... no, no, esto no es erótico, es... yo creo que describe simplemente lo que se supone que esas personas hacen cuando hacen. Su voz y luego hay un pequeño, una pequeña descripción, un cuaderno de campo en el que se recoge cómo cada uno de ellos se comporta una anécdota de cada uno de los personajes. Bueno, entonces, aquí tienen ustedes unos ejemplos. Este es el alumno cespitoso, el alumno que perennemente está sobre el césped, su posición casi siempre horizontal, siempre lleno de brisnas de, del césped. El alumno lumbrera, que es el alumno, como ven ustedes ahí, el alumno que siempre está calladito, en clase, etc., y el alumno, el alumno quejica y muchos otros. Y yo mmm, les quería leer simplemente para que vean cómo es una, en este caso, del alumno quejica, un poco de cada de, de sus características. Morfología externa del alumno quejica. Escaso desarrollo de su cuerpo, alineado y alicaído, talla menuda, tez pálida y macilenta, como de afectado por la tuberculosis, ojos grandes, negros y hundidos, rodeadas de sepiterna ojeras, de ambular inseguro y tambaleante, y con aspecto general que mueve a compasión. Sin embargo, sus especímenes gozan de perfecta salud, son fuertes y resistentes y soportan con el sospechado estoicismo los avatares de la ingrata fortuna sus su rasgos distintivos más conspicuos son la posesión de una innata facilidad generatriz de lágrimas y la adopción de una característica postura de total desvalimiento que induce a la sobreprotección de los que le rodean la subespecie desvinculada explora el, el inexistente divorcio de sus padres la melancólica su falsa propensión a la ansiedad y sus reiteradas crisis depresivas la orfanata el reciente fallecimiento de uno de sus progenitores que va enterrando curso a curso. La famélica, su fingido de de anorexia y bulimia, y la cinderella, el imaginario hecho de tener que cuidar de un abuelo anciano con enfermedad de Alzheimer porque todos los familiares trabajan fuera de casa y no regresan hasta la noche. Es posible que algunos hayan tocado con alguno de estos alumnos, ¿no? Eh, voy a leer otra cosa que es muy breve. Sexualidad y apareamiento, que he visto que les ha llamado a ustedes la atención. Sexualidad y apareamiento, acostumbrados a la sobreexplotación de los sentimientos ajenos, los individuos machos se dedican a despertar los instintos maternales de las hembras estudiantiles, no sin un cierto éxito. Los ejemplares femeninos, por su parte, aceptan sin mayores ambajes la dedicación y el cuidado de los condiscípulos más protectores, a los que no tardan en embaucar. Resultado de ello es que gozan de una sexualidad plena y envidiable hasta el límite que ellos mismos quieran imponer, ya que siempre les es posible aludir a algún achaque, un conveniente infranqueable, para evitar en el último momento la maniobra o fantasía indeseada. Así tienen las opciones más. Como ven ustedes, les estoy abriendo un poco el apetito. Además, que va a ser un apetito que no va a ser, no va a poder ser satisfecho en breve, porque ya les digo a ustedes la edición está acotada y el señor director y yo tenemos los ejemplares que hay eh, Bibliotecaria Faldilarga <ríe> no voy a leer nada de, de ello o Bibliotecaria Pispireta, que, que tiene, como ven ustedes, su librera es ligeramente distinta entre las dos y Laborante Intrépido laborante intrépido, tenemos aquí muchos laborantes voy a leer un, un poco de, de, de eso ¿eh? un laborante un técnico de laboratorio eso es sí. esto tiene un tiempo, esto, esto se escribió en el en el 99 laborante intrépido voy a leer muy poco especie, dice, morfología externa especie fundamentalmente polimorfa que ofrece un grado elevado de variabilidad dimensional, fenológica y caracterológica circunstancia que dificulta la clasificación atendiendo a estos caracteres no obstante, se suele recurrir para ello a elementos ecológicos, como su preferencia de colonización de los estratos altos de los edificios, particularmente de las áreas científicas individuos solitarios técnicas y de salud, donde por supuesto suelen ser coloniales y a los de librea, como la presencia habitual de bata blanca. Cada vez con mayor percusión, acostumbra a poseer titulación superior o igual a la que se imparte en el centro de destino, del que en muchas ocasiones ha egresado como licenciado o titulación equivalente. Eh, lo cual es cierto. Y la verdad es que, en general, las descripciones de Paco son bastante mm, eh, ácidas pero en este caso parece, les tiene mucha simpatía porque los trata bien a algunas personas las trata mejor y a otras los trata peor fatal, o sea, trata al rector electo el, el rector electo tiene un capítulo aquí que no voy a leer porque es bastante duro y suave es, casi con un poco de envidia, del profesor Bucollón el profesor que lo sabe todo y de todas las descripciones de decano que hay y ya estoy terminando de todas las descripciones de decano que hace eh, a mí me ha resultado leyéndolo últimamente un poco como él, él se fue un poco triste de, de, la, de la facultad ¿eh? por distintos motivos entonces él tiene eh, una, una figura que se llama Brulote Carbonizado sinonimia decano quemado, que creo que describe un poco su sentimiento cuando se, cuando se, se marchó. Eh, dice su morfología externa, con cara tendente a la melancolía, mirada retadora y hostil, ceño adusto, gesto osco actitud arisca y descurtida por los mil y un avatares de la vida universitaria que golpean a los que no colmulgan con las ruedas de molino, con las que medran los dúctiles, maleables y complacientes con el, con, con el poder establecido. Los componentes de esta especie actualmente en progresiva vía de domesticación se caracterizan por sus piernas fuertes y potentes susceptibles de sostener todo el culo de calamidades académicas que el destino les prepara. Y la etología también es, eh, dice, aunque no busca la pelea, nunca rehuye el combate, por desigual e injusto que éste pueda parecerle. Fino estilista en la larga y media distancia, en llegando al cuerpo a cuerpo, se transforma en adversario rudo y correoso, no obstante siempre ataca y se defiende de frente, cara a cara, sin tretas ni artimaña, a pesar de estar convencido de que, como en las tragedias griegas, al final sucumbirá al triste destino. Yo creo que eso es una definición que creo que es bastante buena de cómo actuó Paco siempre eh, y, y por eso me gustaría, eh, me gustaría que constara en acta mi admiración por él y por su manera, su manera que tuvo de llevar la facultad y su manera de ser. Eh, es el libro que recomiendo y con esto simplemente quiero invitarles a ustedes a que, a que, eh, a que visiten la exposición. Y solo quiero mencionarles al final que eh, la intervención de la intervención que ha hecho entre, entre eh, Rocío. Y su, su material, el material que tenía, personas como son Ángel, eh, que, está ahí, que es antiguo alumno del, de la facultad, Ángel León y el grupo de Caminos y Ciencias, que son los que han mediado y los que han, digamos, dado forma a todo el material tan bonito que tenía, que tenía Rocío Muchas gracias por, por estar aquí a todos. Muchas gracias a todos por asistencia. Muchas gracias a ver por la charla. La verdad es que ha sido una delicia escucharte y creo que ha sido un magnífico arranque de nuestro bicicletero. Ya quedan eh, avisados para la próxima sesión que será dentro de dos viernes, ¿no? aquí también en bicicletero y a partir de ahora pues, intentaremos darle la máxima difusión posible. Muchas gracias a todos por la atención y quedan emplazados para, para otra sesión de bicicletero. Ya.